Buen, buenas tardes, buen mediodía en horario del centro de México, buenos días en Centroamérica y saludos a todas y todos quienes nos acompañarán después. Eh, primero, en primer lugar, Presentar esta mesa, presentarnos. Somos la articulación centroamericanista Oismo. Eh, somos un, una articulación entre académicos, activistas, artistas, eh, que trabaja desde diferentes puntos de nuestra América en la divulgación de la, y la producción de conocimiento. Eh, sobre el Istmo Centroamericano. Eh, como Istmo, contamos con un, nuestro brazo académico, así le llamamos, que es el grupo de trabajo en Claxo. El Istmo Centroamericano repensando los centros es, para nuestro orgullo, el único grupo de trabajo que se concentra específicamente en temas centroamericanos. Y, bueno, estamos en nuestra segunda edición del Grupo de Trabajo. Tenemos ya cerca de 10 años de trabajar por y para y en pro de Centroamérica y articulando centroamericanas y centroamericanos en diversos puntos, incluso tan alejados como Australia, en donde también ha llegado la diáspora centroamericana, a la que consideramos parte muy importante de Centroamérica en esta articulación. Eh, en fin, estamos acá presentes hoy eh, tres de las personas que coordinamos esta iniciativa y este esfuerzo, al que algunas y algunos de ustedes conocen bien y de la cual forman parte también. Eh, Amaral Arevalo, Alexander Aguilar Antúnez y quien les habla, Carmen Elena Villacorta. Da la casualidad de que somos salvadoreños somos Salvador, somos, tenemos pasaportes salvadoreños, somos centroamericanos. Eh, y comparte la mesa con nosotros nuestro amigo y colega Wagner Iglesias. Él pertenece al programa de posgrado en integración latinoamericana de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es brasileño y tiene la particularidad de ser un brasileño latinoamericanista, auténticamente. Tenemos un tiempo de conocerlo, hemos compartido varias mesas que él ha organizado sobre Centroamérica, difundiendo Centroamérica en Brasil, dando a conocer las realidades centroamericanas en Brasil, un trabajo que valoramos enormemente y que nos ha permitido coincidir en este proyecto que queremos presentar ante ustedes en este momento. Es una colección de libros y, bueno, para presentar el proyecto precisamente y, Agradeciendo mucho y aprovechando la presencia de Wagner acá, le cedo la palabra para que él cuente eh, el origen de este proyecto. Gracias, Wagner. Gracias, Carmen Villacorta. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes esta tarde, con Alexander Aguilar, con Marana Lévaro, Arevalo y con ustedes. Yo soy Wagner Iglesias, brasileño. Eh, más o menos latinoamericanista y intentando ser un día, es una meta de vida, un centroamericanista también. Pero hay que, eh, yo tengo que estudiar muchísimo aún para comprender este universo tan rico, tan heterogéneo, tan complejo que es América Central. Eh, yo gustaría agradecer muchísimo la invitación para estar en esta mesa con ustedes hoy y para hablar con, con la audiencia que acompaña este este trabajo y este foro sobre América Central que, que va a ser por todo, el día, por todo el día ¿verdad? Y Entonces contando un poco de la historia eh, durante la pandemia nosotros en el programa de posgrado de integración de América Latina de la Universidad de San Pablo eh, hicimos lo que tanta gente también hice, hizo durante este, este periodo que eran las mesas virtuales sin embargo, como somos un programa de América Latina, hicimos mesas sobre temas latinoamericanos en general que tenían que ver con economía, con medio ambiente, con luchas sociales, con política institucional y también mesas sobre las coyunturas de los países de América Latina. Y como no sé si ustedes saben, pero en Brasil... El brasileño mediano, el público brasileño mediano, incluso en la academia, lamentablemente, desafortunadamente, conoce muy poco sobre la realidad de nuestra región. Incluso una parte de la sociedad brasileña siquiera se entiende como latinoamericana. Y nuestro trabajo es, es una misión académica, una misión militante, casi que una misión de vida, es intentar combatir este tipo de, de, de fenómeno que, que aísla Brasil de sus vecinos, de sus hermanos, hace tanto tiempo, hace décadas o hace séculos, siglos, disculpe. Eh, entonces, nosotros hicimos, organizamos 50 mesas sobre los más variados temas, pero tuvimos como un esfuerzo, un esfuerzo prioritario poder organizar mesas sobre una parte de América Latina que el público brasileño, incluso el público académico brasileño, incluso el público académico de las ciencias sociales de Brasil desconoce muchísimo, lamentablemente, que es América Central. Entonces, buscamos, descubrimos por internet a esta gente tan valorosa que se convirtió en nuestro, nos convertíamos en amigos y gente que no conocíamos de que trabaja tanto también por por un ideal, por difundir la historia la coyuntura, los problemas, los retos, los desafíos de los países centroamericanos que son la gente de la articulación oístimo centroamericanista. Y aquí están los tres, Amaral, Alexander y Carmen, y hay otras personas también, Denia y otros, ¿sí? que yo no conozco aún, espero conocer. Y tuvimos eh, desde siempre, de pronto, muy rápidamente, eh, el apoyo total de, del oístimo centroamericanista para organizar mesas sobre El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Eh, no, Honduras. Hicimos, ¿eh? Honduras. Honduras no hicimos Honduras, no hicimos de Costa Rica y no hicimos de Belice. Y Belice siempre la discusión es centroamericano, es caribeño, es, hicimos de no hicimos de Panamá, pero a, a, hay oportunidades para continuar con este proyecto. Eh, organizando mesas sobre estos otros países, Panamá, Belice y Costa Rica y otras mesas sobre el Salvador, sobre Honduras, sobre Nicaragua, sobre Guatemala y sobre temas centroamericanos en general que que nos tocan y que pueden y estas mesas pueden ser compuestas por gente de varios países de América Central y con el éxito de esta iniciativa con la audiencia bastante sorprendente para nosotros positivamente hablando eh, con mucha gente que, que acompañó estas mesas, nosotros propusimos a nuestros amigos del ístimo del Centroamericanista la posibilidad de, una, de, de, de la publicación de una colección dirigida al público brasileño sobre América Central. Y entonces estamos en este momento organizando cuatro volúmenes, y ustedes están organizando mucho más que nosotros de la USP, ¿sí?, pero estamos organizando cuatro volúmenes eh, que tienen un componente, a mí me parece muy didáctico para un público que aún desconoce muchísimo la realidad centroamericana, su presente, su pasado, su historia, su formación económica, social, política, cultural. ¿sí? Entonces vamos a tener, no sé cuántos, tal vez 40 capítulos, 50 capítulos, más o menos, unos 40 que vamos eh, brindar el público brasileño y el público latinoamericano en general con aspectos de América Central, desde aspectos arqueológicos, prehispánicos, hasta los movimientos sociales, las luchas eh, de la juventud, de los trabajadores, de las mujeres, de los LGBTs, de los grupos indígenas, de los grupos afro centroamericanos, de la actualidad. Entonces, para nosotros es un gran orgullo poder eh, tener a ustedes como parceiros, no sé si estas palabras existe en, en español, como socios, como amigos, como estando en una misma, una misma iniciativa para publicar estos libros y brindar al público brasileño con una discusión muy profunda, muy profundizada con especialistas de las más variadas áreas del conocimiento en ciencias sociales, ...sobre América Central. Yo creo que esto va a ser un marco incluso... ...no solo en la historia del programa de posgrado en América Latina... ...de la Universidad de San Pablo... ...sino que un marco en la historia de la Universidad de San Pablo... ...porque hasta donde yo, yo sé, yo conozco la realidad de mi universidad... ...jamás eh, hubo un proyecto eh, sobre América Central... ...con esta profundidad, con esta amplitud... Uh, con esta complejidad como esta que Oístimo Centroamericano está organizando. Entonces, gustaría de agradecer una vez más y ahora que nos conocemos, nos conocemos personalmente hace dos días, ¿sí? antes solo por Zoom, Google Meet y estas otras virtualidades, y gustaría de agradecer aquí, así de cara a ustedes, por, por, por la confianza en nosotros y pedir disculpas porque estamos enredados en una cosa que es muy complicada en Brasil, en el universo editorial brasileño, que son reglas de publicación, de normatización muy nacionales y muy, como que puede decir?, muy uh, ensimismadas, que son las reglas, las normas, mejor, de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, y todo que se escribe... ...desde el exterior para se publicar en Brasil hay que convertir a unas normas que muchas veces llegan a estar ahí de cara a, a, a la insensatez. Pero, sin embargo, hay, hay que, que respetarlas para publicar en Brasil. Y estamos ahí un poco enredados con este problema, pero vamos en muy breve, en algunos meses, brindar a ustedes... ...y brindar a todo el público con, con cuatro volúmenes muy ricos, muy interesantes, muy importantes sobre esta región eh, tan estratégica para nosotros latinoamericanistas que es América Central. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Wagner, por todas esas palabras eh, y también por explicar la razón por la cual no tenemos aún la publicación del libro. Básicamente, bueno, eh, el trabajo de hasta el momento es eminentemente voluntario, lo, lo hacemos como también, como esa palabra linda que ha mencionado Wagner, lo hacemos de manera militante y comprometida, sin recursos y sin fondos, y eso bueno también hace que pues, los tiempos de producción, se hayan de revisión, de edición de los textos, se haya dilatado, pero ahora en este momento puntual en donde ya hubiésemos querido acá en este momento y en este foro traer el libro publicado, por lo menos el primer tomo. Eh, bueno, estamos atorados en esa cuestión más técnica ¿no? y de, lo, de los requisitos de publicación en Brasil, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad esta de contarles que existe este esfuerzo, que existe esta parcería, eh, que… que además es un esfuerzo que nos, nos, nos complace mucho poder presentar inmediatamente después de la mesa que nos sucedió porque se trata de libros hermanos de, se, de, se trata de proyectos paralelos que surgieron en el contexto de la de pensar críticamente el bicentenario centroamericano ¿no? entonces nosotros en, en, eh, en respuesta a esta generosa invitación de prolam, y aprovechando el marco de los 200 años del Bicentenario, pensamos, eh, no un libro, como originalmente fue la propuesta de Julio César y de Wagner, Julio César es el director actual del ProLAM, eh, pensamos una colección que les vamos a pasar a detallar un poquito a continuación, eh, pero que, que, bueno, de un libro pasó a ser una colección porque necesitábamos explicar a América Latina qué es Centroamérica. Y entonces no nos bastaba un libro y entonces necesitábamos mucho más espacio para, y aún así no lograremos dar cuenta, pero intentaremos, digamos, hacer una, un recorrido, así como Wagner lo ha explicado, a, eh, a través de la historia, hitos históricos y un paneo general mínimo acerca de cuestiones. Del, del tiempo presente a en Centroamérica. Eh, bueno, paso la palabra entonces a mis compañeros para que comenten más detalles acerca de, de este, este pre-lanzamiento. Por eso es pre-lanzamiento. Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, mis amigos, colegas centroamericanos, centroamericanistas que, están, que nos acompañan. Gracias por atender, participar de esta de esta pequeña actividad de hoy en el marco de la novena conferencia CLACSO que tan uh, en este foro en especial hacia dónde va Centroamérica que desde luego es un espacio muy importante que la región centroamericana ha logrado obtener en una conferencia un evento latinoamericanista y caribeño tan de tan prestigio y de tamaña dimensión como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Clacso. Entonces, agradecerles su presencia, nuestros amigos que han quedado para esta pequeña mesa que pone en cuestión, claro, también a mis compañeros Amaral y Carmen de nuestra Articulación Centroamericanista Uismo y el colega Wagner de la Universidad de São Paulo, que ya muy brillantemente presentado los principales puntos del enlace de esta de este movimiento de publicación eh, sobre temas centroamericanas, sobre todo dirigido, como ha puesto Wagner, al público brasileño. Yo quisiera más que tal vez dar detalles de la publicación per se, poner un poquito de contexto más de este, aprovechar esta oportunidad para mencionar un poco más de qué se trata esta, este movimiento, como solimos decir, que es la articulación oísmo. Eh, empezando por mencionar obviamente que... Estamos eh, en un momento aún bajo, como se ha comentado, es el, que ha sido el gancho de este proyecto para esta publicación, el de, las, de los discursos críticos sobre el Bicentenario de Centroamérica. Y desde ahí, es, y todos los demás puntos de contexto que ha mencionado Carmen y Wagner, es que hemos llegado a este proyecto que, desde luego, es bastante importante para el debate centroamericano no solo en Brasil, pero todo en la región latinoamericana. Entonces, me parece una oportunidad bastante importante dar un poco de contexto sobre esto, empezando por hablar, como ya sabemos, pero dejamos acá el registro oficial en la conferencia Claxo eh, de, de estos procesos de conexión centroamericana, de pensar la región centroamericana eh, no solo en un sentido de integración entre los estados nacionales, no solo el gran debate sobre al final quiénes somos en cuanto a región y cuáles son las identidades centroamericanas que movilizamos, pero también justamente poner reflexión crítica sobre la propia idea de región, no el concepto de región como lo hemos estado utilizando eh, y su presencia en el debate, el gran debate de procesos de acumulación de capital, ¿no? la idea misma de región estar, eh, haber sido acaparada para servir a un funcionamiento de la máquina capitalista global y que nuestro, nuestro, nuestra percepción y nuestras posiciones ideológicas, políticas, la, la Centroamérica que movilizamos y que queremos visibilizar que queremos aportar, contribuir en cuanto movimiento militante, en cuanto proyecto político, e intelectual, va más allá de apenas servir a este lugar eh, geoestratégico. Nuestra idea desde que hemos empezado con el proceso ismo es poner un poco en cuestión eh, esta, este concepto en el sentido de trabajar nuestras identidades, de permitir que nuestra... El famoso y viejo debate de la integración centroamericana sí exista desde abajo, desde las conexiones entre nuestros pueblos, entre movimientos sociales, entre pueblos y movimientos, y aportar a este proceso de reflexión centroamericana, incluso y tal vez principalmente desde la diáspora centroamericana, desde nosotros que somos la segunda, tercera generación, bueno, en nuestro caso, segunda generación de centroamericanos que han, eh, que han tenido que salir de los países sísmicos por razones de las guerras, eh, pensar estos significados de identidad y de importancia y de objetivos de estar conectados en cuanto a esta Centroamérica orgánica, real, eh, rica, en posibilidades de proyectos, de construcción de proyectos de horizontes, de emancipaciones políticas. Esta ambición tan grande nos parece bastante factible, plausible, cuando proponemos conexiones que pongan estas cuestiones, incluso de fondos teóricos, sobre la mesa, aprovechando espacios académicos, aprovechando proyectos de publicación, generando alianzas, y esto es el sentido más grande del proceso que ya, como ha dicho Carmen, conlleva ocho años, caminando a nueve, eh, proponiendo no solo redes, pero también organizaciones efectivamente conectadas para generar este debate, para llegar a lograr no solo la visibilidad de nuestra región en un espacio latinoamericano más amplio, eh, incluso brasileño, y ahí el objetivo central de esta publicación, eso, por eso no, nos hemos puesto con bastante atención a este foro Centroamérica en Claxo para tener este pequeño espacio acá, porque, así como ha dicho Wagner, Brasil en particular tiene un conocimiento muy pobre de Centroamérica, o a veces casi inexistente, no, no solo si en un sentido latinoamericano, casi no se siente Latinoamérica, Centroamérica se desconoce muchísimo, entonces, este proyecto de publicación tiene este lugar estratégico en este sentido, pero también servir para que estas visibilidades puedan permitir que nuestros pueblos, nuestras organizaciones en los, en los propios territorios sísmicos puedan estar más integradas, desarrollar también un sentido centroamericanista al interior de nuestros territorios sísmicos y en diáspora. Entonces, este, este trabajo está posibilidad de llegar a tener una colección tan amplia con contribuciones justamente de quienes acompañan hoy y que han estado acompañando los procesos OISMO a través de Internet son muy importantes, muy fundamentales para estos objetivos y nos enorgullece muchísimo que eh, el, la propia experiencia y los procesos de la articulación OISMO, eh, las, este esfuerzo voluntario y sobre todo militante que camina a convertirse en una organización ojalá cada vez más sólida en alianza con nuestros espacios centroamericanos, ya sean académicos o de movimientos sociales, puedan llegar a tener esta referencia en espacios brasileños, así como ha puesto Wagner que nos hayan conocido por este esfuerzo tecnopolítico eh, que es un concepto que utilizamos, esta movilización a través de plataformas digitales, de utilización de la web para proyectos de conexión y de articulación eh, sociopolítica, es un ejemplo de que este esfuerzo ha estado despegando, ha estado generando la posibilidad de que nos conozcamos y reconozcamos como centroamericanos en nuestros países, nuestras universidades, nuestros espacios de lucha, entonces, es, no hemos, hemos hecho todo el esfuerzo para no desperdiciar la oportunidad de este foro y aunque sin tener la fecha cabal de lanzamiento de esta colección, ¿verdad? por eso es una actividad de prelanzamiento. queríamos enmarcar esta alianza con la Universidad de São Paulo, pero también con nuestros colegas y compañeros en las diferentes universidades y círculos de lucha en los propios territorios sísmicos de Centroamérica. Esta colección… Eh, tiene, como mencionaba al principio, eh, la inspiración de generar una reflexión, una recompilación inspirada por la reflexión crítica sobre el Bicentenario Centroamericano, y de ahí también ha sido para nosotros desde Obismo en cuanto grupo de intelectuales, activistas y artistas, como mencionaba Carmen, que nos dedicamos a la visibilización de temas centroamericanos, también la oportunidad de desarrollar eh, poco a poco algo que ya tenemos algunos años reflexionando y con esta alianza con la USP, esta, esta colección nos ha dado el terreno para profundizar un poco esta propuesta conceptual que hemos estado buscando desarrollar que le llamamos perspectiva ísmica y es concebir eh, desde la propia reflexión interna, endógena de Centroamérica, más allá de las fronteras nacionales, una reflexión epistemológica, una proposición conceptual que nos sirva como herramienta epistemológica que pone en debate y en problematización los Estados-Nación, la idea de región, como también les comentaba, y pueda darnos una oportunidad de desarrollar el significado de identidad centroamericana, tan eh, frecuentemente debatido, polémico, pero que sí nos ayuda en nuestra comprensión a ser este instrumento de movilización, de integración y de luchas desde abajo para generar estos horizontes emancipatorios que tantos necesitamos, no solo en Centroamérica, pero en nuestras sociedades en general al día de hoy cuando se enfrenta la profundización neoliberal encima de una pandemia que nos ha generado esta gran uh, profundización de desigualdad, que no en vano es el tema de esta novena conferencia Claxo. Entonces, eh, bueno, a mí se me dejan, yo sigo así hablando de, por muchos de estos conceptos, de estas inspiraciones, pero en concreto de lo que es esta publicación, yo voy a dejar aquí el compañero Amaral, nos ponga un poco más de detalle, sobre todo del tomo 1, que es lo que estamos ahí, sí. Este proyecto, como ha mencionado Wagner, tiene cuatro tomos, eh, pero estamos a, por sacar por fin el tomo 1, que lleva nueve capítulos, con contribuciones muy importantes en esta variedad de temas, eh, específicamente pensando historia y cuestionamiento sobre región en su bicentenario. Eh, el bicentenario, solo por Mencionarlo, no solo inspiración en este sentido, pero también de una iniciativa propia desde nuestra articulación que hemos dado a llamar Bicentenario desde abajo, que es una cantidad de iniciativas y eh, recompilación de discursos críticos que hemos publicado en nuestro website, programas de radio, programas con en nuestro canal YouTube con entrevistas de escritores y escritoras centroamericanos que esperamos también recompilar como una publicación propia con sello Claxo uh, aún este año. Y de ahí ha sido el gran marco de la articulación para este proyecto eh, de esta colección centroamericanista en alianza con la Universidad de São Paulo. La expectativa de los informo es que podremos tener por fin este primer tomo disponible para descarga en nuestros websites de OISMO y del PROLAN, en agosto, esto ha sido nuestro último acuerdo con Julio César Wagner, entonces esperamos a principios de agosto tener este material, a pesar de esas dificultades que hemos tenido. Muchas gracias por mencionar eh, no, en esta mesa las razones de estos eh, retrasos, quizás, en nuestra publicación, pero estamos, seguimos muy animados y por esto esta actividad enmarca la importancia de de esta colección que hace sobre todo este puente entre, entre centro y el sur de las Américas, ¿verdad? que también ha sido uno de los objetivos centrales del proceso ismo desde sus principios. Entonces, el tomo uno, que está bastante denso y bonito, pues dejo que el compañero Amaral, Amaral nos ponga ahí más detalles. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar donde nos estén. Sintonizando en este momento y posteriormente eh, ver esta transmisión, la grabación en sí, mi nombre es Amaral arévalo yo soy parte de la organización OISMO desde iniciando el 2013, 2014, en esa, por esas fechas. Y bueno, el primer tomo del... De esta colección reúne una serie de trabajos que quieren colocar en perspectiva diferentes identidades, diferentes problemáticas eh, subalternizadas, invisibilizadas, negadas a lo largo de la historia por parte, como ya lo estaba mencionando Alexander, de la construcción de un Estado-Nación que tiene como un único parámetro de visibilización, como un único parámetro de existencia. Entonces, tal vez de una forma más concreta, más práctica, yo quisiera presentar eh, un breve resumen de lo que sería el capítulo. Aparte de ser editor, también propuse la construcción de un capítulo sobre eh, las alteridades sexuales en Centroamérica, el cual lleva por título Las llagas abiertas del tabú. En esta oportunidad tuve el acompañamiento de David Rocha, de Nicaragua, que actualmente está en El Salvador, y de José Daniel Jiménez Bolaños, de la Universidad de Costa Rica. Entonces, entre los tres comenzamos a pensar eh, sobre las alteridades sexuales en Centroamérica. E indagar sobre esas identidades subalternizadas, invisibilizadas, exterminadas a lo largo de 500 años de historia de Centroamérica. Y en este punto nosotros constituimos un, así, un panorama histórico sobre estas identidades, iniciando desde la época precolombina hasta la contemporaneidad. En la época precolombina destacamos la existencia de una representación gráfica eh, de prácticas sexuales entre personas del mismo sexo en la cueva Naish Tunish en Petén, Guatemala, que sería como la única representación gráfica, tangible, de ese tipo de prácticas, pero en la relación de identidades, eh, Panamá, por el registro de Balboa y la, el exterminio eh, con perros, eh, de identidades de, eh, en Panamá, que serían una referencia a alteridades sexuales de ese momento, tenemos ese registro primigenio. Y ya existen conceptos, sobre todo lo que más rescatamos de la costa pacífica, del de Salvador y Nicaragua, propios para nombrar esas alteridades. Cuiloni, Tecuilioni, Cuilión en Nicaragua, por ejemplo, daría esta referencia. Ya en la época colonial, con la instauración del pecado nefando, tenemos una, un registro eh, discriminatorio, pero al fin y al cabo un archivo y un registro de acusaciones, juicios y asesinatos legales de personas de, la, de las alteridades sexuales. Uno de los casos más representativos, emblemáticos en la época colonial primigenia sería el de los Chepes en Nicaragua en donde el heredero del poder de Pedrías Dávila, Francisco Castañeda, eh, en 1536 fue condenado a la hoguera a Andrés Caballero por mantener eh, relaciones íntimas con Castañeda. Y la evidencia fundamental en este caso fue que las casas de ambos estaban unidas por un pasillo interno que daba una puerta de comunicación. Y además, en estos juicios, es importante señalar que el tianguis o el mercado eh, se constituyó un espacio de resistencia para identidades trans, que le llamaríamos en este momento, eh, sobre todo en la parte pacífica de Nicaragua. Y así, de manera general, el proceso eh, de construcción de este tipo de identidades en la época colonial fueron registradas en este tipo de procesos tenemos otros más específicos sobre eh, personas eh, que fueron catalogadas como sodomitas. Tenemos un caso específico de una mujer que al parecer sería intersexual, acusada de tener prácticas sexuales con personas de ambos sexos y así por este estilo. Entonces, tenemos ese ya registro histórico de alrededor de 300 años de la época colonial disperso en países de Centroamérica. Los principales que logramos recuperar estarían en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y al momento que la colonia finaliza en 1821 y iniciamos la época republicana, en las, por decirlo así, a nivel político, eh, la inversión sexual como categoría acuñada por el poder biológico o biomédico, en este caso, utilizando el concepto de Foucault, y la criminalización de este tipo de prácticas. Entonces, tenemos en este punto que principalmente se criminalizan a hombres porque eran más visibles, retomando la situación de las, las reflexiones de las eh, feministas, que las mujeres lesbianas, sufren una doble discriminación, una doble invisibilización en el hecho de por ser mujeres y por ser lesbianas y como tal la historia no las registra, y en este proceso la criminalización comienza a ser como la tónica en la instauración de las nuevas repúblicas, siguiendo muy de cerca a la criminalización por parte del poder religioso en la época colonial, pero ahora era el poder laico, que criminalizaba este tipo de prácticas. Y al son de la instauración de las dictaduras militares, ya en la época de inicio del siglo XX en los países de Centroamérica, se instaura también una pedagogía de la injuria, y en este caso conceptos que la mayoría lo ha escuchado alguna vez en Centroamérica, como el naco, el hueco, el colchón, el playo y el cueco, se instauran en la cotidianidad del lenguaje en Centroamérica, designando estas prácticas o esas identidades sexuales eh, que contravenían los órdenes biológicos, los órdenes políticos y legales a nivel general en Centroamérica, y generando esa marca del estigma y de la injuria que no permitía un libre desarrollo de sus personalidades a nivel general en Centroamérica. Y ya en la década del 1970, donde en el norte global y los movimientos gay y lesbiana específicamente propugnaban una liberación gay, a nivel de Centroamérica las guerras internas, la represión política y el VIH marcaban la vida y la tónica de las personas LGTBI, generando, por ejemplo, en la situación de la guerra que es un punto muy específico, combatir con enemigos a ambos lados, combatir el enemigo de los frentes armados que estaban contra ellos, pero también combatir a los propios compañeros de los sistemas eh, represivos que a veces que convivían eh, de manera general. Y por fin, al interior, ya con la democratización y la posguerra en nuestros Países comienzan a haber un proceso de organización de estas identidades, a proponer ciudadanías sexuales plenas, a conquistar algunos derechos específicos en algunos países, a visibilizar situaciones como los crímenes de odio que existen en, esta, en este territorio y que son altamente eh, crueles, eh, con alta dosis de, de crueldad que se ejecutan contra personas LGTBI que contravienen estos órdenes. Y ya para finalizar, quisiera leer los tres párrafos de las conclusiones o reflexiones finales a las que llegamos, tanto con Rocha y con Jiménez. Este itinerario panorámico realizado en el presente texto nos mostró que las alteridades sexuales son un fenómeno social transhistórico en el territorio centroamericano. Desde la época precolombina existe un registro material y voces propias para denominar dichas identidades. En la época colonial se resguardó información en procesos judiciales que castigaron el deseo homoerótico. Más tarde, en la época republicana, el poder biomédico y psiquiátrico entró en escena para determinar lo normal y lo anormal. Luego, a inicios del siglo XX, la existencia de identidades sexuales fuera de la norma fueron preservadas en notas amarillistas de los periódicos, escándalos públicos y la criminalización marcó a las alteridades sexuales de la década de 1950. Los procesos de revoluciones sociales aceptaban a la disidencia sexual y de género bajo la condición de ser militante y no llamar la atención. Fue en la década de 1980 que se visibilizaron a hombres homosexuales por medio de la epidemia de VIH y la década de 1990 vio el surgimiento precario de los movimientos de disidencia sexual y de género de cada país. Finalmente, a inicios del siglo XXI, se tenía mucha esperanza de la conquista de ciudadanías plenas en los estados pero el surgimiento de grupos antiderechos y nuevos actores conservadores en la política sexual centroamericana ha hecho retroceder y o tensionar las reivindicaciones políticas de las personas LGTBI. Aunado a lo anterior, existe el reto de la creación de epistemologías propias para interpretar y comprender nuestras historias, aunque en Centroamérica a partir de la década de 1980 comenzó una línea de investigación que se dedicó a conocer quiénes eran los homosexuales para prevenir el VIH, con el transcurrir del tiempo se hace necesario crear marcos epistémicos propios para analizar las subjetividades, placeres, cuerpos, identidades locales LGTBI y también eh, de la diáspora. Proponemos que dicha epistemología contenga una mirada interdisciplinaria que acerque activismos, academias y sujetos pa para reinterpretar, subvertir y colocar en crisis las epistemologías LGTBI+, de la dominancia del norte global que se presentan como única opción para interpretar las experiencias de vida de las personas LGTBI, independientemente del contexto que habitan. Las personas LGTBI queremos una sociedad inclusiva y que respete todas las diferencias. La institucionalidad de los estados debe de abrirse a las alteridades sexuales y de género para realizar transformaciones que minimicen el sufrimiento que experimentamos aquellos y aquellas que amamos a personas de nuestro mismo sexo, que poseemos una identidad de género que contraviene la lógica del biologismo que hemos sido discriminados en nuestras familias, escuelas, trabajos, iglesias, unidades de salud, centros comerciales, etcétera, simplemente por no pactar públicamente con la heterosexualidad obligatoria que continúa siendo el modelo hegemónico de vida en nuestras sociedades. Bien, esta es como una muestra de lo que contendrán este primer tomo y cada uno de los capítulos que lo contiene eh, trata de analizar en densidad la problemática que se plantea, ya sea por una parte el urbanismo de las ciudades centroamericanas, el fenómeno del de, eh, hip-hop centroamericano, los movimientos, eh, los movimientos feministas en Centroamérica, sus disputas y sus luchas, en fin, una serie de reflexiones que van a colocar en cuestionamiento esos planteamientos a veces monolíticos de lo que es Centroamérica. Y eso es lo que intentamos hacer, eh, generar puntos de reflexión, puntos de discusión, puntos para ampliar nuestros marcos epistémicos de lo que comprendemos, ese territorio, esta territorialización, y a las personas y las identidades que nos autodenominamos centroamericanos en este momento. Centroamericanos, centroamericanas, centroamericanos Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amaral, por traernos un abre bocas, por mostrarnos algo de lo que contendrá este primer tomo. Y solamente para cerrar y, y, y, y también como un, un aplauso para la presentación de Amaral, que me pareció excelente, contarles que el gran desafío de editar estos tomos eh, fue hacerlo en perspectiva ísmica, cómo poner en juego nuestra perspectiva ísmica eh, aún en discusión entre nosotros eh, en, en, en estos libros. ¿no? Y la manera en la que encontramos que, que, que podía funcionar, hacerse, era que cada capítulo tu, tuviera que ser escrito mínimamente por dos académicos, académicas, intelectuales de dos países distintos. Entonces que cada temática se abordara por lo menos desde dos miradas. Y fue difícil llegar a esa decisión porque, o sea, esa fue la manera en la que encontramos que podía ser real, porque la realidad es que Centroamérica no es una realidad para adentro de Centroamérica. Centroamérica empieza a ser una realidad afuera de Centroamérica, pero cómo lograr que a, a quienes invitamos de manera personal, porque esa fuera, nosotros no hicimos una convocatoria abierta, sino que hicimos invitaciones puntuales a temáticas que nos interesaban particularmente, eh, pero, pero cómo lograr que esas, esos colaboradores y colaboradoras de la colección eh, por lo menos cuestionaran eh, el paradigma estatal nacional, ¿no? O por lo menos lo relativizaran o lo flexibilizaran de alguna manera. Y es algo muy difícil, o sea, eso es lo que quería marcar, ¿no? Que no es, o sea, a mí misma, como salvadoreña e investigadora de cuestiones salvadoreñas y de la historia política del de Salvador, me cuesta un montón, ¿no? Y, y, y, y han pasado años, y quizás fue haberme formado aquí, en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, en donde yo aprendí a ser centroamericana. Yo, cuando, todo el tiempo que viví en El Salvador y estudié en la UCA, no me sentía centroamericana, me sentía salvadoreña. Eh, y me parece que está esta cuestión eh, y esta tensión y esta invitación y esa provocación a construir una epistemología centroamericanista y producir conocimiento desde esa perspectiva ísmica y ese es un desafío metodológico de esta colección, en la cual nos han acompañado de manera muy, muy generosa, solidaria, y diría yo, afectuosa, en el PROLAM, porque el PROLAM le gusta esta perspectiva, aplaude y abraza esta perspectiva, y eso nos ha permitido abrir este territorio para propuestas como estas que Amaral les ha mostrado, trabajó con otros dos colegas que no sé de qué país, supongo de Nicaragua y de Guatemala, ah, de Costa Rica y de… O sea, entonces, hay tres países en juego en esta construcción de este capítulo sobre disidencia sexual, por ejemplo, y así con todos los capítulos de la colección. Y eso pues, es un, un aporte quizá humilde, pero muy importante, eh, que, que quería marcar para cerrar y agradeciéndoles muchísimo que, bueno, somos poquitos, pero, pero es muy importante para nosotros que nos escuchen. Sí, si me vaya. permite, solo una palabra. Hay también un otro punto bastante interesante de esta colección, que es el proyecto gráfico. Ah, Sería sí. importante que ustedes señalase un poco sobre eso, porque además de ser una colección de una complejidad, de una vivacidad muy, muy marcadas eh, también me parece que van a ser libros muy bonitos en términos estéticos. Gracias, si ustedes pudieran hablar un poquito, sería interesante. Okay. Gracias, Wagner, por esta mención, porque efectivamente es una oportunidad de eh, saludar a nuestra compañera Fabiola Palacios, que es una compañera de Costa Rica, eh, una diseñadora gráfica, artista visual, eh, que es parte, de, hace poco ha ingresado nuestra articulación centroamericanista, pero ya les hemos eh, pues, eh, solicitado muchas tareas, mucho trabajo, ¿verdad? Eh, particularmente con todo lo que es el proyecto gráfico de esta colección, entonces sí creo que es una mención bastante justa y necesaria a este trabajo que ha un detalle todo de… Eh, definición de paleta de colores imágenes, selección de diseño de portadas son, son, ustedes saben que la producción editorial carga con muchos y muchos detalles y eso del proyecto gráfico no es eh, poco trabajo no es una reflexión artística sobre todo que, que el proyecto conlleva ya se han dado cuenta que cada tomo hay una mezcla de disciplinas y temáticas ¿no? y hemos creado cada tomo a principio el proyecto tenía tomos separados por temáticas muy específicas, al final hemos entremezclado las temáticas en cada uno de los volúmenes, eh, pero siempre cargando con esta reflexión del aporte gráfico, del aporte artístico, que represente esta pluralidad centroamericana en su sentido ismico, incluso o tal vez principalmente la selección de, de imágenes de la portada, ¿no? del trabajo artístico, de lo visual efectivamente. Entonces, eh, gracias por recordar eh, la importancia de esta mención eh, que en este mismo aspecto visual intenta dar, dar cuenta de la extensión de lo que consideramos los territorios centroamericanos, por esto mismo el nombre de nuestra articulación eh, utilizamos la metáfora del Istmo, ¿no? de esta condición geográfica que es simbólica históricamente y contemporáneamente para nuestra región, como el conjunto de territorios más allá que un conjunto de estados-nación, y que buscamos reflejar en los textos y en el aspecto gráfico de este trabajo. A, puedo añadir que hemos hablado que está eh, prioritariamente dirigido a un público brasileño, brasileño pero por su densidad, la verdad, más que un, un panorama, eh, un vuelo de pájaro muy básico, es un panorama bastante denso también de estas temáticas que no están ahí eh, ni separadas por países, ¿no? no es que tratamos de poner, ah, o qué será, la, ha sido la revolución en Guatemala, o qué es el tema de la tierra en Honduras, sino efectivamente cada capítulo, cada temática busca concebir estas problemáticas y cuestiones sociopolíticas y culturales eh, en su sentido ismico. Entonces, eh, lo gráfico también refleja eso. Gracias otra vez por recordar y gracias a ustedes por atender a esta mesa y a esta discusión. Y espero que muy pronto tengamos el material ya ahí para descarga y ahí así realizaremos un lanzamiento oficial ya con un libro en manos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario a propósito, si no… Damos por encerrado esta actividad. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.